Hola. Conoce a Constanza. Algunos le decimos Connie de cariño. Ella es una extraordinaria mamá de un niño de 6 años y le encantan ir juntos al parque. Connie estudió licenciatura en literatura en la Universidad del Valle. También hizo una especialización en comunicación digital en Buenos Aires, Argentina. Ha viajado por Sudamérica para conocer su cultura y la identidad del pueblo que nos une. Una de las razones por sus viajes es su amor por la literatura. Actualmente trabaja como creadora de contenido digital para cursos de aprendizajes virtuales. Ella se encuentra cursando segundo semestre de la maestría en educación mediada por las TIC. Ya que tiene un camino más recorrido que nosotros, le pedimos que nos contara su experiencia. Ella nos cuenta que su aprendizaje ha sido enriquecedor, que ha aprendido muchas cosas en muy corto tiempo. Creo que nos pasa igual que a ella. En la maestría, ella ha podido actualizar su conocimiento y ha adquirido nuevas habilidades, como creatividad, comunicación y uso de herramientas TIC para el aprendizaje. Aunque también ha tenido momentos desafiantes como, por ejemplo, acostumbrarse a la falta de interacción física con otros. Algunos de los trabajos pueden parecer algo lineales. La exigencia misma de la maestría, que implica organizarnos mejor y gestionar bien el tiempo. También nos contó cómo percibe la educación en tiempos de pandemia. Antes pensaba que estudiar en la virtualidad ocurriría mucho después, por ejemplo, por la contaminación. Y ahora que nos enfrentamos a la pandemia empieza a creer que es muy factible y una realidad educativa a nivel global. Ella siente que por las condiciones culturales y sociales actuales se nos hace más fácil adaptarnos a los nuevos aprendizajes en las plataformas digitales. Nos dice que nuestro rol como docentes es poder adaptar nuestros aprendizajes y entornos a los nuevos desafíos del mundo. Le pedimos que nos dijera su frase favorita y esto nos dijo Veinte siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo, porque considera que hemos ganado mucho con la tecnología, pero también hemos perdido desde el ser. Gracias a Connie por contarnos su historia. Crédito de imágenes: freepik, sway e inmediaciones.org.